Felipe, Felipe creo usted. que han enfrentado a y creo que don Eufemio merece un tanto de respeto y, y es un comerciante de mucha valía eh, eso no lo sabía, no lo sé si es cierto que sea asesor comercial estamos desde la libertad en vivo ahora, así amanece la avenida Libertad, una panorámica desde este litoral de la parte alta de la ciudad Esperamos que se conserve en esta forma que la, la sociedad se reguarde, que no haya enfrentamiento, que las autoridades mantengan la paz y la tranquilidad. Otras de las zonas que, como decía, al igual que la Bienvenido, eh, son zonas calientes, eh, zonas donde las manifestaciones eh, siempre están a vapor cuando hay movimientos eh, huelgarios hay que decir que se nota muy tranquilo es muy temprano todavía en uh -huh. la mañana 7:22 de la mañana y así está la avenida libertad en estos momentos vemos algunos vehículos muy limitados eh, no se ven eh, desechos en las calles eh, como en la Bienvenida. no sabemos si más adelante pues eh, hay de desperdicios y demás en la calle tenemos una llamadita sí. buenos días Sí, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, gracias. Bien. Oiga, yo espero que el hermano Felipe Mena, que es mi amigo, y que hemos luchado mucho en el tenga la prueba de lo que le acaba de decir ahora. Sí. Espero que tenga la prueba porque él va a tener que demostrar la, dice, de quedarme, tipo, que era necesito cobro 300 mil pesos. Yo nunca cobro a un chévere de ningún gobierno. Sí. Él dice porque que el... por Como asesor, Eufemio no, dice. él. No, en ningún momento. Desde el 30 años de la de, de ningún gobierno, sí. de ningún gobierno, ha nunca, nunca, nunca. Gracias. Entonces, feliz, tendrá que tener la copia de los chévere, la prueba. Sí, muchísimo. que tener la prueba de esto para que entonces demuestre que realmente yo gano ese sueldo. Sí. Porque en primer lugar, yo trabajo y como trabajo diario, horas, no necesito ese sueldo, ni tampoco tengo tiempo para trabajar Por el gobierno personal. Yo pienso, amigo, que usted que hace un hombre cuántico, que debería tener mucho cuidado en hacer acusaciones que usted no pueda sustentar. Así que yo espero que yo lo voy a aceptar para que usted, en el momento de que usted la copia de la noche y la relación del dinero que el gobierno me dado, porque de lo contrario va a ser demandado porque es solo una actitud no responsable. De una gente que ha trabajado un tiempo, no que ha estado cansaneteando en la calle, sino que siempre ha estado trabajando. tengo derecho, porque no estamos en la dictadura, no tengo derecho a reclamar mi derecho a trabajar. Ahora, eso que nadie reclama de eso, pero a todas. Además, como persona que explica, si tengo derecho a sentir también. Por lo tanto, no me quiero por él que ha sido no por él que lo ha buscado, porque realmente ha hecho una aplicación que no va a poder demostrar. Muchas gracias. Eufemio, gracias a usted porque eh, llamar, fue la llamada de Eufemio Vargas a razón de la denuncia que estableciera Felipe. A mí e inmediatamente me hizo reaccionar porque conocemos a Eufemio y es una persona, como dije, que debe ser respetada y tener un cuidado porque es un hombre de trabajo. Eufemio Vargas es un hombre de sol a sol, es decir, trabaja su familia y... Creo que tratar de denostar por el simple hecho que don Eufemio, como dirigente y cabeza de comercio, entendiera y dijera que era improcedente las dos eh, paros y que ya el comercio no aguanta, eh, aparte de las, de las reivindicaciones que el mismo Felipe llama a que es parte de su reivindicación, la de quitarle el anticipo al comercio. Sí. Que entonces. Yo creo que está en todo su derecho don Eufemio también de exigirle que eso que él ha dicho de que don Eufemio toma esa actitud porque recibe un salario del gobierno como asesor comercial, ahí está la reacción de don Eufemio y es válida. Y entiendo que deben sí, cuando se trata de casos como este, para denostar a uno que, a una persona que difiere del proyecto de paro, solamente deja entrever un argumento que moralmente...